¿Qué tal? ¿Cómo cantamos aquí? Ah bueno dale llama a Roy pa ver. Hey Roy llega. Dale, sube sube sube sube. Yo sé ya empezó ya maté a todas las esto, la toda la esto pa que baile en TikTok para ya por la mañana. Yo sé ya empezó ya maté a todas las esto pa que baile en TikTok para ya por la mañana. Yo te mete a romper lo último en moda, a los bad boys muy grande lo tiene rebota, rebota, muchos vueltas que para el coco, twerk twer, volverte loco, yo me sofoco, si yo toco, si te no soy, yo yo tremendo, yo yo soy, yo Para que lo baile muevan la cadera Bailame ay muevelo así Bailame ay, ay, ay muevelo así Bailame ay muevelo así Para que lo baile muevan la cadera Bailame ay muevelo así Bailame ay muevelo así Bailame ay muevelo así que lo ponga y llega a Rivera Muevelo a mover me gusta así Le gusta el saborcito de los goteños Yo sé que ya sabe, venga, yo le enseño Reluce entre el movimiento ajedeño El destino es perfecto, alineó los planetas Y no pensé que en mi mente así tú te metieras Y de, de ella no saliera que fue el olor de tu piel me envolvió y me hizo hacer Hecho cabeza y no sé qué fue este misterio debo resolver no sé, Porque es inexplicable La forma que tengo de pensarte Y aunque esto no estaba en mis planes Super yo no quise no quisiste me dejaste tengo un Ahí envuelve, envuélveme Que de ti no tengo sed Y que de esa agua man, nunca beberé Una historia muy confuso un sabadito por la noche yo pa Noche, de aventura, noche de derroche Porque yo no me quería enamorar No sé por qué a ti yo te tengo clavada Ando con amiguitas de aquí para allá Soy un lobo solitario, difícil de amarrar Para analiza Yo no creo en santo y por ti voy a misa Vamos a casarnos y vámonos pa' Ibiza Pa' disfrutar de la playa y la brisa Ay, yeah. Y desde que te vi juré que esto Por mi santa qué que pasa? No, Ese o sea, fue el, no, no, no, el, el camino y casi me rindo, pero pensa en el premio. Porque esta se llama a mí Tú la flor y el colibri Ay, escucha No te comparas con nada Cuando me modela en Ma, Comerte que sensación estoy tan bacana mí. Y hacerte el amor cada vez que tan brava. Quería que fuera. Viendo Tu cintura tan sensual, está escuchando. Yo soy el Luigi. Pude mi dejarte mi mirarte. Algo dentro de mí se prendió. Se prendió, no, no. rápido me puse en el monto cazador. está escuchando, yo Y mi te tiré la señal. Y tú me empezaste a mirar. Que nos conectamos. Baby, tú, me encanta como tú te ves Verte por la mañana y disfrutar cada segundo como conmigo te ves yeah. como me besas también, los labios saborean café, me no hiciste palabras para demostrarte el cambio que has hecho en mi vida Y ahora también No sabes cuánto te quiero, somos como el mar Si no me cansaré, ay como tú a mí me encanta, el color de tus ojos me mata, date beso cada mañana, tu perfecta curva en mi cama, es que en una delicia, gato más de coco y vainilla, linda, humilde y sencilla, las top bien la tua barranquilla, y ahora no sabes cuánto te quiero, somos como el mar y el cielo.